Eh, ¿Qué onda bandita? Aquí andamos haciendo otra vez un video Pues estamos en las oficinas de Skate Spots MX En esta ocasión quiero hacer un video Sobre un producto que hace mucho tiempo Estaba buscando, de hecho... Hace como un año, un poquito menos, tuve la oportunidad de ir a San Diego y a San Isidro, pero estuve más tiempo en San Isidro buscándolo. Fui a algunas tiendas grandes, por así decirlo, de skate. Y pues se me hizo raro que no, no lo encontraba. Fui a tiendas, digo, no es por darles promoción ni nada, pero fui a... A Sumis, que es como una tienda que a lo mejor a mucha gente no le gusta porque es media, no sé, como que tienen la idea de que es como para posers o no sé, pero siempre tiene un chingo de mercancía, un buen de marcas, tiene todo lo nuevo y pues la verdad es que pensé que ahí lo iba a encontrar, pero pues no. Fui a Tillis, que es también otra tienda similar, donde también venden de todo y pues tampoco lo encontré. Fui a algunas tiendas, cuando lo estaba buscando, mandé un mensaje a un camarada que vive en Los Ángeles, el Feder, Feder, si estás viendo esto, güey, un saludo a toda la banda, ya el Kexi, el Feder allá en Los Ángeles. Y me decía en particular una tienda que, un, un skate shop donde las vendían, pero pues no tuve chance como de ir porque la verdad es que no sabía dónde era y la chingada. Pero pues bueno, total que fui y vine sin el producto. Y curiosamente vi que aquí en Guadalajara una tienda la, las estaba vendiendo y pues dije a huevo, ahora sí es el momento de agarrarlas. Pues el producto del que les estoy hablando, pues es esta madre. Supongo que muchos ya saben de, de qué se trata, son como unas plantillas especiales para patinar que absorben alrededor del 90-95% del impacto a, a, al, al caer, hacer trucos y todo el pedo. Hay muchos pros que ya las están usando como Brandon Bibby, Joe Somoki, Vinny Bond, hay, hay, hay infinidad de pros que ya incluso muchos tienen su pro modelo. La neta es que pues está chido que por fin las pude encontrar pues quise como hacer un pequeño como review al respecto pues como documentar no que saber si es cierto que están tan chidas como dicen entonces pues vamos a abrir estas madres a ver cómo, cómo vienen pues aquí pues viene como el logo de la marca eh, footprint eh, el modelo es el Game Changers Este es como el más pro De hecho estos se tienen que calentar Para que se amolde a tu piel. pues aquí te dice que te protege Del impacto que recibes al, al patinar ¿no? Porque ya se ha comprobado Que pues, el skate es uno de los deportes Que más lastima como la, las articulaciones Entonces vamos a abrir esta madre ¿Qué pedo? Después viene la plantilla se ve como Diferente a las demás, tiene como otra textura. Aquí tiene esta madre que es como para apoyar más el, el impacto en la parte de, delantera del pie. Y aquí es en el talón, no sé si se alcance a ver como esta parte. Se supone que aquí, esta parte, cuando la calientas y pones el pie, se debe de amoldar a tu arco, al, donde ponen los dedos y la parte del talón como a la forma de tu pie es por eso que son como distintas a las demás, que simplemente es la plantilla y pues tú pones el pie encima, esta se supone que con, después de que la calientas caminas sobre ellas por 10 minutos o algo así, y entonces ya se amoldan a, a, a la forma tal cual de tu pie, como si fuera un guante, ¿no? por así decirlo. No hay como mucho que decir, solo vienen pues las dos plantillas, este es un, el modelo de, de la marca, es el, el original, hay algunos pro models, pero este es el, el normal traen estas otras madres que la verdad no sé exactamente para qué son pero pareciera que son como para el talón, tienen como la forma, o sea como esto mismo pero como para el talón supongo que por si quieres como más, más soporte como para el impacto y aquí están un poco como las instrucciones, precalienta el horno a 110 grados centígrados, pon las plantillas adentro por 8 minutos, después ponlas en tus zapatos y camina, asegúrate de usar Calcetas, supongo que salen algo calientes del horno y pues si metes el pie descalzo, pues no sé, te vas a quemar o yo qué sé. Y dice aquí una, algo importante es que uses un horno convencional, no uses un microondas. Tu footprint es como la huella que dejas como al pisar y aquí se ve como el, el arco, la, la diferencia de, por ejemplo, aquí está Felipe Gustavo's footprint y acá está la de Vincent Álvarez, entonces hay diferencia entre uno y otro arco por eso es que es como especial. No puedes verlo pero puedes sentirlo que salva tu cartílago o que como que lo, lo aliviana, ¿no? Otras recomendaciones o bueno como más bien cosas que suceden como al patinar, que artritis o así como lesiones que con los impactos se van formando y la solución pues, es que tienes una rodilla saludable, la plantilla te ayuda a amortiguar los impactos, entonces no, no castigas tanto tus rodillas con, con las, estas plantillas. Y aquí al final viene como una prueba de que dejes caer un huevo sobre la plantilla y según eso no se rompe y si la dejas caer en una normal este, se supone que se va a romper. De hecho hay un montón de videos en internet al respecto y sí está como cagado ver que la verdad es que sí absorbe como mucho el impacto. Solo queda conseguir un horno para calentarlas y pues poderlas probar, porque pues yo no tengo... De hecho, ahorita que lo pienso, pude haberlas metido al horno de que está en la estufa abajo, pero se me fue el pedo y voy a tratar de conseguir uno de esos eléctricos que es como más fácil, ya nada más las pones y pongo que es más rápido. Pues nada, pues hay que ver si consigo el horno para probarlas y poder decir si realmente se siente una diferencia o no. ¿Y qué? ¿Las pongo así nomás o qué? que tiene el congelador abajo, ¿no? Acá. Sí. ¿Se lo qué? Se los regalan. Y un compa me dijo, güey, pues. Te los doy acá como me los dan a mí. Dijo, para que los cales. La no es mal. A ver, pues ya las calentamos aquí. Me ayudó mi amiga Fernanda Castillo. La han visto en series como El Señor de los Cielos y en algunas otras. Ya nada más hay que caminar con ellas un rato a ver si se amoldan como bien. Y pues ya ahí les platicaré a ver si están chidas o no. Pues ya andamos aquí caminando sobre las nuevas plantillas. Así como la primera impresión es que sí se siente como, como distinto Así como que tienes como diferentes puntos en los que como suave y como que al mismo tiempo Sí se siente como que te da más soporte Habrá que patinarla a ver si hacen el paro como dicen se tendrá que ser un poco más adelante Pues ya llevo caminando con las plantillas alrededor de... 10 minutos, que se supone que es como el tiempo en el que se amoldan a tu pie y se sienten bastante bien, como que yo creo que ya se amoldaron a, pues a la planta, al arco, a todo el pedo pues hasta ahora todo bien, la verdad es que se sienten muy bien habrá que hacer un análisis más a detalle, pues ya como patinando en sí o con algo de tiempo Chingado. <risa> Mejor me tuve que venir a la oficina porque había mucho ruido en la calle como decía, hasta ahorita se sienten como bien las plantillas y todo como que ya las siento más cómodas que en cuanto las puse Igual el video lo voy a dejar hasta aquí para no hacerlo tan largo y mejor en otra ocasión que ya patine y todo con las plantillas ya puedo como dar un veredicto y decir arre pues si se siente como que distinto o no o si se siente que te ayuda a los impactos. Yo esperaría que sí porque pues mucha gente ya las usa y no creo que, que estén mintiendo ni nada pero pues eso será ya otro día. Así que igual pongan en los comentarios si ustedes han usado las plantillas, qué les ha parecido, si tienen por ahí algún comentario, bueno, malo, lo que sea. Nos vemos en otro video y pues ya saben, si les gustó este video, denle like, compártalo ahí con la banda. No olviden suscribirse al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo. Y pues sería todo, así que nos vemos en un próximo video y recuerden que los campeones no usan drogas.